Me comentas eh, cómo fue tu primer ataque de, de pánico. Me refiero a dónde estabas, con quién estabas, qué sentiste. La primera vez que me sentí mal, eh, estaba yo acostado, en la cama con el celular jugando y eso. Y yo me empecé a sentir así como sensación de de que tenía como ganas de enfrentar. Y me levanté y ahí sentí que me iba a desmayar, me todo vi blanco, no me desmayé porque este, estaba muy consciente, ya me pude controlar ese ataque, sentí ganas, náuseas, eh, este, como te digo, el hormigueo en el cuerpo, como dice, me bajara la tensión, esa fue la primera vez, yo dije, no, fue una baja de tensión y listo, pasaron los días, una madrugada, y estaba igual acostado con el celular y, me, y empecé a sentir otra vez la sensación de, de, de, de desmayo, que me iba a desmayar, de bajada de tensión. Yo dije, eso es una, una baja de tensión. Tengo ganas de, de, como de desmayarme, me, me falta el aire. Tengo hormigueo. O sea, eso era lo único que sentía. No sentía presión en el pecho, ni dolor, ni, ni, ni el corazón acelerado, nada. O sea, eso no lo no, no, no sentí nunca. Se me pasó, estaba mi mamá, ah, pero ¿qué te pasa? No, cálmate, cálmate. Entonces yo me, me calmaba. Y normal. Y me volvió a dar. Se me pasó, me volvió a dar, se me pasó, me volvió a dar. Y yo dije, no, mamá, yo voy a llamar a emergencia porque pasa algo. Yo lo primero que dije es, son será síntomas, no sé, coronavirus o, o, o, o dengue, algo así, dije yo. Y sí, vinieron los, los de emergencia. Los paramédicos me chequearon, como te dije, ahí en, en, en lo que te escribí que me tomaron la atención normal, este, el ritmo cardíaco normal, la saturación de oxígeno normal, los pulmones, la sangre, la temperatura normal, todo normal. Me dijeron, no, pero es que no tienes nada, a ti te preocupa algo. Yo, no, a mí no me preocupa nada. Ahorita sí por lo que me dio, y ahí me dijo, no, es que estás pasando por un ataque de ansiedad y yo dije, esta es ansiedad o sea, me, me sorprendí porque yo dije no puede ser ansiedad porque, o sea, a mí nada me preocupa yo o sea, yo todavía no entiendo muy bien lo que es ansiedad porque por lo menos el concepto que yo tenía de, de ansiedad era, es el siguiente, ¿no? por lo menos, yo que soy una persona que o sea, de poco, poco cigarro, y yo creía que era cuando sentía la necesidad de fumar, cuando no tenía eh, un cigarrillo o no tenía dinero para comprar, de repente estaba, estoy que me fumo, o cuando no tenía café, que bebo bastante café, no tengo café, quiero beber café, entonces yo creí que esa ansiedad era la necesidad de algo, o, o, bueno no sé cómo explicarlo, pero yo lo veía desde ese punto de vista, o, o la ansiedad cuando tú te, este, tienes algo importante de hacer algo al día siguiente, entonces estás con la ansiedad de que quiero que llegue el día ese rápido para yo hacer aquello o lo otro. Eso era lo que yo entendía en, desde mi punto de vista lo que era ansiedad, yo no lo veía como nada grave, hasta que, bueno, me pasó lo que me pasó, que yo dije, lo que yo creía que era un bebé en pañales, resultó ser un monstruo. O sea, lo veo así desde mi punto de vista, porque fue tan repentino que, que hasta tuve que llamar emergencia, porque era algo horrible. Claro, yo no sentí todos los síntomas que de repente describen. Yo nunca sentía así, que si taquicardia, dolor en el pecho, o sea nada de eso. Me empezaba así un hormigueo en el rostro, brazos, en las manos, así como que sentía que iba a tener una bajada de tensión, de que se me había bajado la tensión, sensación de que me iba a desmayar, de que cuando iba inhalada eh, oxí, aire, aire, yo conscientemente yo sabía estaba respirando, que agarraba bien aire, pero a la vez tenía la sensación de que me iba a ahogar. Y yo no sentía miedo, no sentía pánico, o sea, yo lo que decía, algo me pasa, algún problema. Pero jamás llegué a, a esperar que eso fuera ansiedad, que fue lo que me identificaron los paraméritos que vinieron. Yo me quedé sorprendido porque yo dije, si yo no tengo problemas no tengo preocupaciones que fue lo primero que me dijeron si ¿sí te preocupa algo yo dije no a mí no me preocupa nada ahorita sí por lo que me dio me preocupé yo dije estoy enfermo mi cuerpo reaccionó así porque me pasa algo quiero ir a a un médico para que me chequee eso es lo que yo tengo en mi cabeza todavía no no como te digo no asimilo de que es una ansiedad. Yo dije, esto tiene que ser porque, porque descontrolé, no sé, mi, mi reloj biológico, que, es, que me pasa esto por estar amaneciendo días seguidos, porque hacía eso, estuve como 5 o 6 días amaneciendo y me dormía como a las 7 de la mañana, me preparaba a las 3, a esa hora desayunaba y que el desayuno como a las 7, 8 de la noche, el almuerzo, en la madrugada si tenía hambre, comía y amanecía y otra vez en la misma rutina estuve así. Yo dije, no, eso, esto me está pasando por mi descuido. Es algo malo, que voy a comentarle ahorita, este, de tanta pensadera que tenía, que tenía que ir al médico, que esto no era ansiedad, que yo estaba con esa pensadera, con esa pensadera, que no había solución, qué hacía de repente llegué como a perder la cordura en un momentico que llegué a pensar esto se acabó no tengo nada que hacer y voy a morir Pero eso fue como como un choque que me dio perdí le dije perdí el, este, la cordura me volví loco en uno en, como en uno o dos segundos perdí el conocimiento, hasta que reaccioné y me entró pánico, me entró miedo al recordar lo que, lo que me había pasado por la cabeza de querer desear la muerte, de que ya no, que ya no tenía este, solución a lo que me estaba pasando, esa es la única vez que yo he sentido pánico, no sé... Cómo, o sea, cómo decirte exactamente lo que me pasó por la cabeza en ese momento, que llegué a pensar que voy a parar a loco, quiero ir a, a, a un sanatorio a ver si, si, si, si me tratan con, con medicamentos, que me tengan dormido, porque yo no quería saber nada, quería ir al médico, entonces, cómo hacía yo para salir, hacerme un chequeo, todo eso, todo eso lo tenía... Yo en, en la cabeza, en ese momento que llegué a pensar de que todo se acababa, pensé que me iba a dar algo, sentí como un momento que se me apagaba el cerebro y como que me iba a morir. Y, y decía la muerte en ese momento. Y como te vuelvo a repetir, me entró un pánico, un miedo bastante grande por lo que me había pasado por la cabeza que, espero y aspiro, no vuelvo a pasar por esa experiencia, porque fue horrible. ¿Qué, ¿Qué es lo que estás haciendo para encontrarte mejor en ese tipo de situaciones en las que notas que te viene esa sensación? Este, no, no, no, no. Eh, desde, desde ese momento ya, ya no, no he tenido ya esos pensamientos, porque en, en veces anteriores, a veces cuando estoy deprimido, que tengo problemas así, este, yo digo, ¿por qué tengo que, que aguantarme yo todo esto? Debería morirme. O sea, pero tampoco que pensamientos suicidas me han pasado por la cabeza, no, sino no, que yo, ¿por qué debería estar aquí sufriendo? Debería morirme. Quisiera que me diera una enfermedad y morirme y ya. O sea, me, han, me ha pasado eso por la cabeza, pero sí, pensamientos y listo, o sea, por, por el momento un momento de, de, de depresión o deprimido, tristeza, por cosas así, que uno pasa a pelear con su mamá o, o porque no tienes trabajo, o porque no tienes dinero, por lo menos los problemas de, de donde que yo soy venezolano y, y la situación de Venezuela, eso, que uno lo vuelve loco y tal, pero así. Uh, pensamientos así, pero tampoco porque yo tengo, no sé si decir, este como digo yo, las ganas de querer matarme, no llegar a esos extremos. ¿Y ahorita cómo te encuentras ahora con respecto a la ansiedad? Ahorita, no, no, me siento bien, me siento bien. Sí, o sea, ya, ya los síntomas esos que, que me daban, que si el, el hormigueo y, y la falta de respirar, ya, ya ya eso. Si no, lo único de repente que puedo decir es lo nuevo que, que me da como algo en, en los muslos. Así como, como, como que me recorrieron un frío y se me quita Nada más en los muslos. O sea, ni siquiera decir que es el frío o... Tengo fría toda la, la pierna y y eso. entonces sí es como como una sensación de hormigueo, de hormigueo, pero no hormigueo sino como un frío que que, que me recorre el muslo más nada o sea no uh -huh. no no queda ahí la sensación permanente sino así y en la actualidad sí. ¿qué, qué haces para encontrarte mejor cuando tienes esa sensación de frío en el muslo o esas sensaciones corporales que, que has comentado es lo que haces para encontrarte mejor no no quedarme tranquilo pensar positivo o sea este como tú dijiste en un video que, que, este, que aceptar lo que te está pasando uh -huh. entonces yo estoy aceptando lo que está lo que yo estoy pasando aceptar que es una ansiedad que yo la puedo controlar que no hay nada malo dejar de pensar que, que soy una persona hipocondríaca que, que son las personas que, que creen que están enfermas y que tienen algo también yo me he quitado eso de la cabeza de que yo tengo algo sí. estoy enfermo entonces si sí, hago ejercicio de, de respiración para relajarme eh, hago ejercicio o veo televisión estoy con el celular esto, estos días he estado eh, tranquilo. En, algunas sí, entrevistas no. que, que en alguna entrevista que he hecho estos días, eh, algunas personas relacionan su ansiedad con ser personas más bien introvertidas o más bien que, que no dicen lo que piensan cuando otros tratan a lo mejor de aprovecharse de unos, que no saben decir que no o que, que no saben a veces pararle los pies a la gente cuando se aprovechan de uno mismo. Eso es un tipo de personalidad que he visto en, en alguna gente que ha tenido ataques de, de pánico o crisis de ansiedad. ¿Tú cómo describirías, David, tu personalidad? Si tuvieras que describir tu personalidad, ¿cómo es? Bueno, soy un poco introvertido. No soy una persona así muy sociable. Primero tengo que conocer a las personas y es este, de repente sí hago ahí lo que tú dijiste, que a veces hay personas que se aprovechan, sí, de repente yo soy muy entregado con los demás, me, gustan hacer me gusta hacer favores y eso, sin esperar nada a cambio. Y, y bueno, de repente cuando uno necesita algo y, y uno cree que, que esas personas a las que tú ayudas, ellos te van a ayudar... Hay algunos que sí te echan el cuerpo y uno sí se siente mal. Y, y no, esto no puede ser. Y Pero yo no, no le doy importancia a eso. Porque lo que yo haga es porque a mí me nace hacerlo. No necesito que me agradezcan ni nada. Uh -huh. Y eso, ¿no? Yo soy una, eh, soy introvertido. O sea, casi sí no tengo trato con las personas. De uh -huh. repente ahorita no se me hace difícil hacer esto ahorita, lo del video, porque ya tengo la... De expresarme contigo. Que sé que, que esto es para ayudarme, ayudar a los demás, los que necesite de, de lo que tú pienses de, de, de este testimonio, tu punto de vista, lo que tú le puedas aportar a los demás. Sí, es así. Eh, en alguno de los vídeos que tengo, hablo de ejercicios de respiración o ejercicios de relajación. No sé si has llegado a utilizar algún tipo de estos ejercicios de respiración diafragmática lenta o algún otro ejercicio diferente de, de relajación para aplicar a esas situaciones en las que tienes ansiedad. Este, este, sí, yo he realizado algunos, pero como... O sea, yo soy consciente de que tengo mi respiración, uso diafragma, uso el pecho. O sea, uso las dos más que todo de, de, de respiración por el fragma uh -huh. y te ha dado algún te ha dado algún tipo de resultado este tipo de ejercicio cuando lo has hecho este algunas veces sí y algunas veces no porque ahorita este, estoy padeciendo de un dolor de muela que me fastidia entonces cuando quiero concentrarme quiero relajarme no puedo porque pero las veces que puedo, sí, sí, me relajo y, y sigo con lo mío, me acuesto. Pero sí he tenido problemas de que tengo sueño, me acuesto, pero no puedo. Ya llevo, hoy, hoy estoy amanecido. Porque, o sea, yo tengo sueño, yo bostezo, siento los párpados pesados, yo y trato de dormir. Y pienso así, como yo siempre pienso, cuando me acuesto en tonterías, sea buena, nada negativo, y me duermo, pero trato de conciliar el sueño y nada. Lo que hago es descansar la vista. Uh -huh. Entonces, ahorita, ahorita, el problema que yo tengo es eso Yo ahorita quiero recuperar mi sueño. O sea, tratar de, yo creo que si yo recupero mi sueño, este, voy a estar más activo. ¿Qué hago con dormir en el día? Cuando en el día es que uno puede hacer sus cosas, me despierto a las 5 o 6 de la tarde, ¿qué hago yo en la noche? Todo eh, este, despierto. Claro. No hago sí. nada. Sí, es así. Eh, David, para, para ir finalizando, te van a escuchar las personas que vean este vídeo. Me gustaría que pienses si, si les quieres decir algo a esas personas que tengan ansiedad, igual que tú que vean el vídeo, si quieres compartir con ellas alguna cosa en concreto, que te escuchen, algún mensaje directo que les envíes a, a toda esa gente que también está pasando por situaciones como la que estás pasando tú, con los mismos síntomas que tienes tú. Bueno, sí, ¿no? que hay muchas personas que también están padeciendo, que han sentido que esos síntomas no te, no te van a matar, que eso es solo por el momento que no hay nada de qué preocuparse y, y concentrarse relajarse pensar positivo de que todo va a salir bien y para para adelante eso uh -huh. muy bien que confíen en ellos que confíen en ellos que, que eso va a pasar uh -huh. eso pasa eso yo lo aprendí yo sé que eso no, no me va a dar porque ya lo tengo controlado. Ya sé si, sí, como los demás pueden controlarlo, puede vivir con ellos. Ellos también van a poder que no tienen de qué preocuparse, no tener miedo, no tener pánico. Que como dicen, eso no te va a matar. Esto Es algo de momento y listo. Perfecto, David. Gente, pues muchísimas gracias de verdad por tu testimonio, por, por haberlo compartido con nosotros. Estoy convencido de que le va a ayudar a muchísima gente y, y muchas gracias también por tu tiempo. Sí, gracias a ti, doctor Fernando.